Hola, mi nombre es Rosenthal Sebastián y hoy vengo a explicarte cómo hacer la manera correcta o los principios básicos que todo abdominal debe tener. ¿sí? Si bien hay una variedad infinita de estos abdominales, yo te voy a explicar dos o tres principios que me gustaría que te queden y que los apliques en todos los abdominales. Primero abdominal, y el más fácil de todo. Me voy a acostar acá, ¿sí? es muy importante cuando empieces haciendo estos abdominales que flexiones los pies, ¿sí? que no trates de estimular este movimiento. ¿Sí? para no contraer tanto o para no desgastar las flexiones de la cadena que solo tu cuerpo se, pre se preocupe por trabajar esta parte Primera, primer eh, principio voy a apoyar, cada vez que apoyo los hombros voy a tomar aire solo en dos tiempos y cada vez que sale voy a contraer el core o los abdominales de tal manera que me hagan separar los hombros del suelo y en el doble de tiempo de lo que estoy tomando aire entonces si tomo aire en dos voy a exhalar en cuatro, ¿sí? es muy importante que la exhalación también te animes a hacerla de una manera o oh, con mucho énfasis, si yo logro hacer esa exhalación voy a lograr llegar al músculo más importante del core que es el transverso. es una faja que nos rodea absolutamente toda y el músculo más grande de toda la parte abdominal, ¿sí? entonces tu ejercicio básico abdominal que deberías tener sería tomo en dos, Que tu objetivo primero sea contraer el abdomen y en consecuencia, debido a esa óptima contracción, los hombros se van a despegar a peritas del suelo. No importa levantarme hasta acá, ¿sí? Si no soy nivel avanzado no vas a trabajar más porque te levantes hasta acá. ¿sí? Con que vos separen los hombros y sientas que está contraído, ya estás trabajando, no hace falta más. Con el tiempo vas a poder desprender las escápulas y quizás con mucho tiempo puedas subir, pero... Que te quede bien presente que no hace falta despegarse tanto para tener un mejor trabajo abdominal. Espero que te haya gustado esta explicación. Gracias por estar del otro lado. Gracias por dejarme meter en tu casa y ayudarte a tener una mejor salud. No te olvides de inscribirte a este canal y de activar la campanita para que te lleguen todas las novedades. No solo novedades de explicaciones de ejercicio, sino también de las clases que estamos subiendo semana a semana. Chao, chao.